Entre las anotaciones de Paul Valery, André Muroaz descubre la siguiente idea para un cuento de terror. Se descubre que el único remedio para el cáncer es la carne humana viviente. Consecuencias. William H. Gass. La ficción y los personajes de la vida.